Marbella se beneficia de servicios de embarcaciones para el control de calidad de las aguas en el litoral durante el verano, que pone en marcha la empresa pública de aguas Agosol por tercer año consecutivo hoy ha tenido lugar la presentación de esta medida con la asistencia del consejero delegado de acosol y delegado en de funciones de medio ambiente en marbella manuel cardeña junto a otros concejales del ramo de distintos municipios la técnico de la mancomunidad eva media y representantes de la empresa adjudicataria Ecolmare iberia sociedad anónima el coste del servicio que comenzó el pasado sábado 1 de junio este 421 mil 500 euros masiva, financiado íntegramente por Acosol y que consta de la puesta en servicio de cuatro embarcaciones de litoral y nueve de playa para la recogida de sólidos flotantes y semisumergidos, así como hidrocarburos y oleaginosos. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, hace tres años empezamos esta aventura de que hubiera una flota de barcos en nuestras aguas. ...durante todo el verano para cuidar de su calidad de las aguas... ...esa, ese sueño que, que tuvimos, esa idea que tuvimos... Eh, se, ha hecho ...se ha hecho posible gracias... ...primero al compromiso de técnicos como la Bedia... ...que ha sido la, la técnica de Mancomunidad... ...que ha llevado pues eh, desde primera hora... Eh, ...y es madre de esta criatura, de este programa de calidad de las aguas... ...de la Costa del Sol... Eh, ...también ha sido posible gracias a... ...el apoyo de todos los grupos políticos, de todos los municipios... ...en este caso está Marco también representando... ...a los diferentes municipios de Manilva... ...pues que siempre ha apostado por esta por esta idea... ...y en tercer lugar pues al compromiso económico de Acosol... ...que es la empresa pública de la Costa del Sol... ...dependiente de Mancomunidad que sufraga eh, el programa ¿no? ...yo creo que después de tres años podemos hacer un balance... ...donde eh, es muy positivo... ...son casi 300.000 las toneladas... ...que se recogieron el año pasado... ...90.000 de plástico y 80.000... ...de materia orgánica, de las eh, maldeseadas y no quiero ni nombrar medusas... ...que tuvimos el año pasado y que los barcos pues, hicieron un esfuerzo importante... ...para recoger lo que, lo que ellos podían... ...este año pues tenemos 13 barcos, eh, 13, 3 más de reserva... ...por si hay alguna circunstancia excepcional que lo demanda... ...con un programa de geolocalización para saber... ...en cada momento donde están eh, los barcos... ...y con la colaboración también de todas las relaciones ...de puertos y playas de la mancomunidad de municipios. Desde Acosol queremos garantizar que la calidad de nuestras aguas... está en el mejor de los estados... ...estos barcos van a estar en contacto con la cátedra... Eh, ...de la Universidad de Málaga que está trabajando también... ...con el tema de las natas para determinar su origen... ...como sabéis, eh, en un alto porcentaje esas natas no... De, no parten ...o no se inician con ningún tema orgánico... ...sino que son, pues, producto también... ...de la calidad de la regeneración de las aguas... ...que, que tenemos, eh, de la arena... ...que echamos muchas veces en nuestras playas... ...y también a este programa, decir también... ...que en este programa de calidad de las aguas... ...se une también, por primera vez, desde Acosol... ...un dispositivo de mantenimiento de emisario... ...con su marinista y con buzos... ...que van a estar también en contacto... ...en coordinación con estos barcos... ...para detectar cualquier tipo de problema... ...y que se puedan eh, pues eh, actuar si existe cualquier tipo de fisura... ...o de problema. en el saneamiento de nuestra Costa del Sol... Eh, ...yo creo que es un programa eh, beneficioso para todos... ...que da seguridad a los bañistas, al sector turístico... Que es un test para la mancomunidad y para Ecosol para saber realmente el estado de nuestra red. Y que yo creo que, que bueno, que gracias al consenso, al apoyo de todos los municipios, aquí está Manilva... también a colaboraciones como la Junta de Andalucía, en este caso con el Puerto de la Bajadilla, que también colabora con el proyecto, tenemos aquí a su responsable. Pues yo creo que todos unidos hemos hecho realidad esta idea. .y que creo que bueno, que da tranquilidad a los bañistas. Eh, .dan una seguridad de la calidad de nuestras aguas. .y, y es un test, como decía, una editoría. .para el trabajo que durante todo el año lleva haciendo la mancomunidad y acosol. .para que pues tengamos ese saneamiento. Eh, .de primer nivel. .que utilicemos esa agua regenerada. .y que tengamos un ciclo de entrega del agua. .envidiado por muchas zonas de Europa. Así que yo sin más, tanto Eva, que es la técnico de Abedia, que es la técnico. De la, ...de la Mancomunidad, que es la que ha, ha hecho posible esta idea... Eh, ...junto con el responsable de la empresa judicataria de Colmares... ...este año, o junto con Marco ...mi compañero concejal de Manilva... ...otra persona que ha empujado mucho para que esta idea se haga... ...pues estamos los tres a su disposición... ...por pues si tienen algún tipo de duda, pregunta... ...o alguna cosa que yo seguramente no he explicado del todo bien. Sí. ¿Cómo se distribuyen los, los por toda la Eso va... El presupuesto son cuatro, te voy a decir exactamente con IVA, 421.500 más, 421 más IVA y la distribución te las explica Eva. La distribución de los barcos son 13 barcos en total, 4 de litoral y 9 que son de playa, más cercanos, que se pueden acercar hasta la orilla. Los de litoral tienen una zona de barrido que llega hasta las… Hasta las ¿cuántas millas? Son 3 millas. Hasta 3 millas llega. ...y tienen una capacidad mucho mayor... ...que este que estáis viendo ahora lo vais a ver... ...el gris este que tiene unas pinzas... ...que permiten la aspersión... ...de, de todo lo que sería la espuma... Y, ...y del barrido mayor... ...y tienen una capacidad de carga mayor... ...se tienen que complementar unos con otros... ...porque las gabinas. ...tienen menos capacidad de carga... ...pero ellos van al, al pelícano... ...que es el del barco del litoral... ...y van descargando en ese barco de litoral... ...y así se hace lo que es la limpieza más ágil... ...y no hay que ir hasta el puerto a ir descargando... ...sino solamente el pelicán irá descargando de cuando en cuando. Hola, bueno? lo hemos dicho? Pues de eh, días laborables... ...de 8 de la mañana a 4 de la tarde... ...y los eh, fines de semana y festivos... ...desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde... ...que es todos los días... Todo ...desde día. el 1 de junio hasta el 15 de septiembre... ...ambos incluidos... Sí. Y... ¿Cualquier usuario, cualquier persona que esté en una playa que detecte algo así. Eso lo hemos hecho ya otro año. Esos tipos de usuarios, por ejemplo, pues mmm, avisar normalmente a través del ayuntamiento. Por ejemplo, pues llaman al ayuntamiento, mira que es que hay una incidencia y, y, y es y el mismo ayuntamiento, o a los socorristas, por y los socorristas claro. hablan con el operario de playa del ayuntamiento y eso sí están totalmente conectados en tiempo real con nosotros. Tenemos una, un canal de comunicación donde están todos los concejales de playa ...todos los consejos de playa, todos los responsables de... ...los responsables de playa, técnico, técnico, operario. De salvamento y socorrismo y, le, y vamos, eh, estamos entretenidos... Sí. <risa> ...estamos entretenidos, sí. entretenido. o sea, dan parte diariamente... ...de la salida a todos los barcos, de cualquier tipo de incidencia... Que ...teniendo en cuenta que el hecho de que muchos se encuentran... En ...la mayoría en alta mar, pues nos da previsión... ...de lo que pueda pasar en las playas horas después... ...y nos hace reaccionar... ...a los equipos que están en las diferentes playas. Más, mar... pensás que los barcos de litoral... ...a las 8 de la mañana ya están, como dice, sí. en alta mar... ...entonces si viene alguna plaga o algo se puede avisar? No, y también sepan la función que realizan ...porque muchas veces desde... ...debido a la, evidentemente, normativa de, de costas, ...pues los barcos no se pueden acercar... ...a menos 200 metros de, de la orilla... ...y muchas veces tendrán que a lo mejor introducirse... ...para recoger algún residuo, alguna cosa... ...entonces para que se analice bien... ...la labor que están, que están haciendo". Pero los barcos sí pueden, ¿no? no... Sí. En, una en una situación de emergencia, sí. O sea, no es lo habitual, pero si hay una situación de emergencia, sí. Pero por eso van a estar señalizados, para que los bañistas lo sepan y todo lo demás el tráfico marítimo detecte también ese barco en esa zona que no tiene que estar. Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh?